Mucho fuera, eh, fuera del rango O sea, literal, nada, nada, es imposible entrar Ponen al señor torreta y ya estaría Nada, nada es imposible, tío o ¿Sabes? no, no es imposible y si sí es al mismo tiempo Hermano, ya, o sea, pero, joder, si lo pillamos Es pura gloria, compadre Pura gloria, toma, bro, para ti No entiendo eso, esa última no la he entendido Pero bueno Yo voy a infligir daño no veas, estoy roto, gente. Muchísimas gracias a todos y a todas, Illo, que os lo prometo de corazón. Al igual que con los Hades O sea, os comportáis de una manera excepcional siempre conmigo, Illo. O sea, lo mínimo que puedo hacer es crear siempre un contenido a, a, al, al margen, ¿no? De, de decir, Illo, os merecéis este contenido, porque yo no creo contenido con la finalidad, ya lo sabéis de más. Y desde que lo empecé a hacer de Hobbit Con la finalidad de ganar dinero O decir, bro, soy famoso Eso sale solo si se, si se sirve, tío Si se vale, pues se hace, y yo, pero por constancia y yo, No porque por mi cara bonita, compadre Tengo una cara de cipote, ¿sabes? Como que no, ¿eh? Tengo una cara de rabín, madre mía ¿Y yo dónde va? En, plan, en cuanto a videojuegos Digo, no hay LOL, tío, no hay puto LOL, macho Este personaje es pura mierda yo, Pero guay, ¿sabes? En plan Cardete, compadre, Cardete, niño rata Da asco, y yo. personaje basura, no hace nada, tío Personaje de mierda Que no hace nada, hermano O sea Hasta ahí yo te tiro curación Toma, bro qué, qué bueno que eres wow No sé, tío ¿Por qué la peña Se fuma tantos canelos Con este personaje? No lo entiendo, la verdad Pero bueno Pon el muro Píllame el muro Toma Porque cura sin masivo, ¿vale? Pero ellos más allá de eso Un personaje que aburre No, no hacen nada En plan Lo que menos haces es jugar O sea, yo hago esto Atentos, ¿eh? Atentos sí, sí. Hago esto Y toma ya, compadre Es que no hago nada, mira, ¿eh? Bueno, sí, partirle ahí trauma de eso El trauma, el trauma, el trauma puto chiel tío Es un muela Mierda, la ha cagado Plan, No tiene ni Y digo, jaja, ja, qué gracioso, tío Que yo no, no me había dado cuenta, la verdad O sea, bro, no vean, ¿no? Vaya basura de personajes ellos Aburre tela, eh Bueno, te dejo la view Y voy a trabajar beso. Muchas gracias, Katie, de nuevo Por ese medio año También me cago en la leche Espero que vaya bonito Me alegra Bueno, nos alegra saber de ti Y por supuesto saber que, que va bien, tío Que has encontrado personas Que por supuesto son decentes A la hora de la docencia ellos Que me da un montón de coraje ellos que has pasado una época muy dura En la cual, por supuesto, has tenido que trabajar sola Y llevar a cabo sola una empresa Y no rendirte nunca, que eso es lo más bonito Super Katie, espero que vaya bonito la, eh, la mañanita Y por supuesto, un mega abrazo, macho Muchas gracias incluso por dejar la view, coño Hermano, tírame la pelotita, corre, corre, corre, corre. Sí, uh, Guapísimo Gracias, Draco y Panther tú que vas voy así feliz, tío Hasta que no, hasta que no mete una canasta Mano, la meto, eh Escúchame, de aquí no me voy del lobby De aquí no me voy, compadre, la meto En la vida, qué malito, eh <risa> La ulti se lo da a ¿eh? un héroe y lo potencia. Hostia. Pero en plan, puedo disparar multi, o sea, múltiples tiros. Y como ha ido también el LOL, campeón de que tiene el pase de temporada este extraño, pero yo qué sé, ya me entendéis. Un poco extraño, o sea, el pase de temporada este. O sea, es como todo, pero incentivando mucho más al nota que se compra el, el pase, ¿no? Realmente. No, sabe, no sé ni cómo he hecho eso. ¡Yo! Cabrón, Sigma, yo me ha pegado en toda la cara, ¿eh? Vale, Reaper. ¡Yo, yo no vea, eh! Hermano, yo tiro por ahí el curar de forma aleatoria y da igual ¿No? Solo una vez. Bueno, pero igualmente está bien, se lo tiro al, ta al tanque, ¿no? Lo único malo, claro, si me pilla a mí en el quinto pino y yo, qué pesado que eres, toma, amigo, cállate ya la boca. Y yo, este personaje da fatiga. Pero carrilea, y yo. Yo es que no sé cómo un personaje tan pocho puede carrilear ello. O sea, es de locos. O sea, ¿cómo es posible que esto carrilee? Algo, digo. En plan, joder, solo porque cura en área Tanque o alguien eh, que esté en low en teamfight Ok, para pa hacerlo invulnerable eh, y eso, mierda ello, ¿eh? he tirado de eso Me creía que estaba ahí, compadre, el payo, ¿sabes? Yo, a ese se la hemos enchufado bien Yo Vale, vale, nos roban, nos roban, nos roban Nos roban nos roban nos y nos revientan La toman churrita. en la vida, ¿no? No, no lo ha dado Uf. Hostia, qué buena ulti de Lucio, tío, ¿eh? O sea, no sé si es Lucio, no sé qué cojones es ¿eh? Pero va de verga A ver, quita o no quita, tío, el personaje ¿Sabes? El rollo, no lo entiendo me he llevado la, la SIS, pero no he entendido ni, ni el por qué, ni el cómo. No le ha hecho ningún tipo de daño crítico. No hace nada, tío, el personaje. Plan rollo, hostia. Si te meto esto, Dios, eso es muy pro, ¿eh? Si le meto a una Moira que se hace invisible. Hermano, a puñetazo lo mato seguro. Está claro, oye. A ver, toma, vida. Vamos bien, ¿eh? O sea, tres bien, es mona mí, es Muchísimas gracias a todos y a todas. Hoy también traigo un jueguecillo que es de frío y de far de, de Isla, que nos dieron la que hay ayer. También el sponsorcillo. Está bastante guapo, la verdad. O sea, a mí me ha llamado la atención. Es eh, más allá de un estadio Vale y todas esas vainas, ¿eh? Hostia, que me. ¿Cómo me ha quitado tanta vida, compadre? Eso ha sido la bola de de, de. de Vladimir. Vladimir. Tengo ganas de jugarlo. La hora que la ha dicho que les enseña. La verga. Y yo, si te puedo pegar o no, el darlo tranquilizante, ese palefante de puta madre, ellos Qué bien, los ataques de bots, eh. Wow, tío. Vale, vale. Eh. Perdonad, me va a petar los oídos en cero coma pero mato a Reaper y ya está. Bueno, sin mato. Hostia, y eso, qué buena, ¿no? Apuñetazo, compadre. puñetazo al majazo vivo. Qué buena el Lucio, eh. Es ir todos juntos y ya. Y yo, la torre esa, no me jodáis. No le tenéis asco, compadre. Al hombre torreta. Y yo, está en todos lados. Está en la sopa, está en el puchero, está en el cocido, hermano. Está ya ve En todos lados, churrita. ¿Cómo la ulti? Voy, a, yo voy a, a esa misma, me da igual, compadre. Me da exactamente igual. Te cheto, toma, boom. Te cheto a ti. Ahora eres más fuerte, toma. Hemos ganado. GG, ¿no? Ana. Wins. Flower victory. Increíble. Vamos a dar un poquito de spam del positivo. <risa> Toma ya mamá huevo. De alguna manera hay que escalar, compadre. ¿sabes? Si no te lo permite tweets <risa> Y lo único, los ataques de bots están hechos para que la peña se raye. ¿sabes? Los streamers chiquitos se rayen y tal. Los grandes les suda la polla. Pero los pequeños se rayan. Y lo que hacen es meterse en el comando de ruido. Y yo. Yo he perdido un montón de follow. Que a lo mejor no eran, eran, no eran bots, tío. Por culpa de del de root. Suite, si no hablas, eh, mete bots. <risa> no, nah, a ver, es eso, entiendo y agradezco también vuestra preocupación. Porque es notoria, ¿no? Ya me entendéis a lo que me refiero. Eh, es súper triste, por supuesto, que sigan al día de hoy eh, metiendo bots. Eso es súper extraño. O sea, en plan, joder, tío. Que va, va a hacer dos años, chaval. Dos años, tío. Tampoco es, son así las cosas, ¿no? Chiao, chiao, chia. Manu, curame, churra. ¿Ahora quién me cura a mí? ¿Eh? Por eso no me gusta jugar personaje. Toma. Y yo lo he mío, eh. Lo he dormido, compadre, lo he dormido a la Moira eh. Cuidado que lo he dormido, increíble A ver, allí dijiste eso Y el chaval, Dios, lo habló, ¿sabes lo que te digo? Todo simpático, el, el man, tío Que era el chaval que jugaba a Zira ¿Sabes? Que era todo simpático, la verdad No voy a mentir, súper simpático el payo Pero, joder, mancho, siempre No, no le he curado, ¿o qué? Y yo, hostia, que he matado yo al, A la Ana enemiga, pero con la Moira Entre medio, ¿no? Está bien, toma, bro Mondongo Estamos bien, no sé, podemos ganarla, pero siempre y cuando Ahora nos muramos, me pica la nariz, joder, déjame Caso me lo pillo, pero Al mismo tiempo es como uy! ¡Oh, oh! Hermano, estoy roto! Y mira que soy un support, eh, jaja, ja, xd No veas como tiene lo tuyo, amigo A ver, que está, está chulo Pero el gameplay no me llama la atención En plan, no sé, yo es que a mí me gusta lo movido En plan, pegarme de hostia a la peña Carrilearlo, en plan, carrilearlo Uy, tía, le he dado sin querer, toma, bro que arreglar la partida de tanque, que me gusta, ¿no? En plan, yo qué sé, de toda la vida me gusta jugar un tanque Vale, toma, bro Ahora eres más fuerte, hermano, dale ahí, cojones Y porque antes la tenía para siempre, tío O sea, hostia, al final se lo matan y Ellos que te bajan la vida, esos perros Toma, no sé, yo creo que Haber fedeado a ese La torreta, ¿dónde está? Yo creo que haber fedeado al Jin, o sea, perdón, al Reaper, ha sido lo más correcto ¿No? Y yo, Junk la compa, hostia, lana la esa Hostia, lana la esa, hostia, lana la esa eh, Ese Draco, muchas gracias por eso me ha eh. Y yo lo juro, Qué pesado pensado, el bicho, eh, compadre, Qué puto pesado, pensado, yo. Qué pesadilla, y yo. Es que es horrible, bro, Moira, cómeme la po, vale. Ah, ah, ¡Ah! Era un hombre torreta <ríe> debajo de mi almohada. ¡No! <ríe> puta, me cago en la leche. El enemigo avanza, el enemigo avanza y toma el En verdad, si me queda aquí, escucharme. Si me queda aquí la lío, eh. Atentos al gameplay. Y te tú la Moira, tío. Uh, uh, mondongo. Bro no Me creo esa suerte tuya ahí. Viene alguien detrás mía, ¿no? Vale, voy a intentar dormir a uno Toma, bro Ajá, tu ponte de espalda Mierda Torreta, ¿vale? Así que no hay... Eh, que tú tía... Bro, no voy a como Eso ¿eh? es lo que le ha quitado un puto NPC En plan... ¿y ,y ,y ,y ,y ,y ,y, ¿Quién eres? Hermano, creo que me acaban de, me acaban de dejar ciego Compadre, no voy a. Chiquillo En verdad, vale Ya entiendo para qué es este personaje Y por qué se ganan partidas con él Lo entiendo Vale, ahora... Qué buena, qué buena, cabrón. Ese Lucio, tío, increíble, increíble. Porrazo mismo, compadre, estoy rotopón. Venga, pum, bimba. Y eso, no vea. Y yo que he a Star *Call of Duty*, eh. Hombre torreta, él <risa> me, me lo cogeré, me lo cogeré, me lo cogeré, pero es daño, ¿no? Era daño porque me lo cogí en la parte anterior. Coño, que puta de campeón, he pensado. Hijo de puta, tío. Es un puto meme, es que eso. ¿Qué haces? ¡Qué, Qué pesado que es, tío! El hombre torre. En verdad. Desde que ayer lo... O sea, lo bufearon, estoy que lo odio, ¿eh? O sea, el personaje no se veía en ningún lado. Ahora se ve en todos lados, coño. Parate, ¿no? Parate un poco, pelotudo. Lávate las manos. Le daré ¿eh? yo con toda la puta mundo, ¿eh? Le he dado. La vía, ¿no? Victoria. Increíble, hermano. ¡Julio! Equipo no, ellos, vamos a spamear, coño. Ahí, de gratis. Pum, pum. ¿Qué? Con pie pegado, manito. O sea, no es que tu tía ellos? Vamos a elogiar al señor, al hombre torreta. Hombre torreta. Ya ha recibido. Vale, esta partida, pues te lo doy a ti, Julio. Julio. Muy buena esa, dale de cojones. Sí, con otro. Ah, iba y los tres, qué guay. ¿Cómo lo pasaste también la excursión, campeón, al final? ¿Dónde fuiste? Cuando tú, eh, Zaira, eh, uses ulti? Eh, y tiene la granada, lanza hostia A ver, claro, es lo malo, que le pongo doble día, Y eso, eso, la, los acentos y tal Ya hemos perdido gente Y ellos tienen do, dos personajes que obviamente Joden bastante y nosotros no tenemos nada ¿no? O sea, eh, mañana ya eh, Con el puente este de por medio, mi hermano Álvaro Que flipado, hermano de uh, eh, El Mufasa siempre nos alegra A pesar de los niños rata que nos tocan En el maldito Overwatch, en el Valorant Madre mía Cónchame, Tracer, me cago tú muerto, ¿vale? Pisoteado, perro. Cojones ya. Y yo, y ahora el hombre torreta, pero de verdad, tú, tú, tú tienes no lo tuyo para allá, ¿no? Mira, mira, mira, mira. El hombre torreta, ¿dónde está, hijo puta? Yo, el hombre lobo, ¿qué? A ver, O sea, ¿tienes esa skin? Está graciosa, la verdad, pero, coño. No me entendéis. Ese personaje deberían de nerfearlo ya, gente, no es coña, ni mucho menos. Ese personaje es full nerfeo, tío. Full feo, chaval. O sea, nerfeito de locos. ¿Dónde coño está? ¿Veis a lo que me refiero? Se escapa Se escapa Incomprensiblemente se escapa Toma, para que pille Para que almuerce y coma, niño ¿Eso es nuestro, nuestro tanque? Hemos ganado esta partida ¿Has conectado tu cuenta para tener con YouTube? No creo Claro, para que os den Los drops lo que dijo Ey, ey, ey, ey Fancero tú Uf, y yo Hermano, ¿qué cojones Me está pegando el puto mono, tío? De recompensas Como dijo Fancero tú es la manera y la explicación notoria De por qué mis vídeos de eh, Bueno, a pesar de que están guapos Y me hago unas play guapísimas, ¿no? Eso está claro No siempre sale una play guapa Pero hay veces que Bueno, hay veces La mayor parte del tiempo Salen eh, partidas buenardas, ¿no? Pues la peña que vea a Valorant eh, Le dan básicamente una recompensa Campeón, por eso Entonces yo le, le Hasta que Fancero tú no lo dijo Yo decía Pero ¿por qué tienen tantas visualizaciones? Y yo Tampoco que es aquí, ¿sabes? Eh, Para mí 200 visualizaciones Muchas, ¿eh? También decirlo Bro, mira Me paso por... Y yo, yo no vea cómo le curan BTA sin, eh, sin explicación notoria Que bien En plan de puta madre A la peña le gusta ver eh, Los gameplays de Valorant O sea de Overwatch Lo que pasa es que Para editarlo es un poco goñazo La verdad O sea Son horas y horas y horas De partidas que duran 10 minutos la mayor parte del tiempo La evolución es una senda de... ¡Ah! Puntuación hermano las comunidades lo que suelen hacer eh, La retroalimentación entre comunidades diferentes La mayor parte del tiempo es envidiarse, odiarse Y estar esperando a ver si uno eh, deja de hacer directos Para después quedarse con todo su público viendo y aprendiendo, compadre Literal De, de, de bondad no se, no se vive Así que no coña, ellos. Eh, estoy hasta la polla De que pase ese tipo de mierdas ellos eh, La mayor parte del tiempo es súper enfermizo Que alguien pueda ser así Y ya sabéis que están comunidades locos Y que siempre he estado metido en el competitivo a lleno O sea, de lleno ¡Qué flipado, ellos! Los últimos minutos se van a poner a jugar, ¿sabes? Tiempo, Lu ¡Luca! Cheto es loco y se pone a jugar, ¿no? En plan, bien. ¿Por qué, tío? Dios? Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Lo que me hace la ana, enemiga. Es la ana. Si mato a la ana, hemos ganado. Ya está. Bro, ¿dónde vas, ellos? ¿Dónde va, persona? ¿Dónde va? zurrita mía. ¿Dónde va? Churrita mía. ¿Dónde va? Matado. ¡Juyá! ¡Juyá! ¡Eres <risa> un <risa> borracho! ¡Tú, no <risa> es que es la polla, tío. <risa> Cada vez. Es que. Yo sé que va a parecer repetitivo cuando lo utilice, pero vete, es mi hermano Álvaro, pero me encanta baitearos cuando entra lo de. Bueno, sí, bienvenidos al canal, no sé pum. Este es nuestro YouTube y sale. ¡Julio! ¡Eres un borracho! ¡Lávate! ¡Y ¡Tú eres un putero! por <risa> well player, venga! esto es lo que tenemos que hacer, gente. Lo, los subnormales básicamente hacen esto, ¿no? Toma, Twit, compadre, y Punto, gigomón aquí, Chuparme la po. Venga. Y yo si lo pongo mal. Vamos a darle elogio. Por fin, y por fin ganamos una partida Supor, ya nos vemos hasta el mes que viene Gente, no es Supor, es 14 años después Y hey, tiene el mismo <risa> Es que no me de todo Álvarez tío. Me sigue haciendo gracia, pero <risa> Porque es muy puro Gracias, oye, plata 4 En tanque, ¿Qué seremos en Supor eh, Oro 18, ¿no? ¿Otra vez plata? <risa> Me voy, gente, hasta luego. Me voy a mear a ellos, escucha, tira de esta, me voy. Me, me ha desmotivado. En tanque, compadre. En tanque tú, Blizzard, me va a poner... Me, me lo va a poner. Me voy, hasta luego. Hasta luego. Me voy a mear a no, ellos, coña, ¿eh? ahora vengo, gente. O sea, literal.